Me arrepiento de toda esa época de, de no haberlo disfrutado más, ¿no? Cristiano Ronaldo sorprende hablando de Leo Messi a la prensa. Cambia todo y arranco por ese lado. No sé, la verdad no, no te van a dejar. Y vamos a ver concretamente en qué términos se ha referido el portugués del argentino. Supongo que sí, obviamente que sí, porque me encanta el fútbol, amo jugarlo. Y... El delantero portugués reconoció su espectacular rivalidad con Leo Messi a lo largo de los años y se deshizo en elogios hacia el argentino. No dudó en calificarle de mágico e increíble. Ambos, durante su carrera, han sido los grandes dominadores del fútbol mundial, donde coparon gran parte de los títulos individuales. Es un jugador increíble, mágico, top como persona compartimos el escenario de 16 años imagínate 16 años entonces tengo una gran relación con él no soy amigo de él en términos de como un amigo que estaba contigo en tu casa o hablando por teléfono resalta en primera instancia sobre messi a pesar de ser su máximo rival cristiano ronaldo aseveró que le tiene una gran consideración por todo lo que ha conseguido es un tipo que respeto mucho la forma en que siempre habla de mí incluso su esposa o mi esposa mi novia siempre tienen respeto y son de Argentina, mi novia de Argentina. Muy bien, ¿qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol, agregó. Además, aseguró que quiere jugar dos o tres años más y que pretende terminar su carrera a los 40 años. Es una buena edad. Además, confirmó la gran oferta que recibió del fútbol árabe, demostrando que había rechazado una por el valor de 300 millones de euros. Por tanto, estos son los halagos de Cristiano Ronaldo a Leo Messi en estos días previos al Mundial de Qatar. Vamos ahora a hablar de unas maravillosas palabras de un exjugador del FC Barcelona, ex compañero de Leo Messi, y es que precisamente ha hablado sobre la pulga. A Lucas Ambrota, campeón del mundo 2006, le tocará sufrir durante este Mundial, como a todos los italianos. La Azurra, por segunda vez consecutiva, no formará parte del torneo más esperado y habrá que buscar otro equipo al que animar. El exjugador del Barça lo tiene claro. Quiere que gane la Argentina de Messi. Ver dos mundiales seguidos sin Italia es una pena Con Brasil y Alemania Nuestra selección es la que más ha ganado Y su ausencia duele Encontrar los motivos de lo que ha ocurrido es difícil Manchin hizo un gran trabajo A pesar de no haber logrado clasificarse Con él ganamos la Eurocopa Y haber llegado otra vez a la final For the Nations League es una señal importante ¿Animará al albiceleste por Leo? Sí, tuve la suerte de jugar con él Y la verdad es que era un gran compañero Me encantaría verle levantar el trofeo que le falta el más importante sería un premio justo para todo lo que le ha dado a este deporte Es un genio como Maradona Jugadores como él nacen solo una vez cada 30 años Por tanto Zambrota que con la ausencia de Italia se decanta por la Argentina de Messi Vamos a hablar de dos compañeros de Messi en el Paris Saint Germain De Sergio Ramos y de Taylor Navas El seleccionador español Luis Enrique confeccionó su lista de 26 nombres y en ella, una de las grandes ausencias ha sido la de Sergio Ramos. Keylor Navas charló con Radio Marca sobre este hecho y dijo sentirse sorprendido porque no vaya a estar en el mundial, lo dijo así, me sorprendió que Sergio no estuviera en la lista, está a un excelente nivel, desearía que fuera costarricense, es verdad que estuvo un tiempo pachuchillo, pero el Sergio Ramos de toda la vida. Está de vuelta, le veo al 100% jugando a un gran nivel y es una lástima que no pueda estar en el mundial, así lo dijo.